Hola, que... Hola gente Hola gente ¿Qué tal? están bien Bienvenidos no Y estamos con Adriel Hola pues... Bueno hoy verán cómo todo veamos bueno, Pues en este video van a ver pues momentos momentos divertidos momentos momento chido, de rocket leaje de nuestras partidas, o vamos a agarrar como 5 partidas XD Y que empiece el video la concha ¡Mensu, uso el cable del celular para conectar el control! No tengo otro cable Voy a tener que jugar con... teclado que tampoco se me da para mal pues, para nada se me da para el objeto Estoy re duro Ay que pro Bueno ya en le queda 7 de pila Ven. La puta No, ¿Quién te preguntó a ti? No, a ti No, a ti sí. A ti Wow, ¿cuánto reservas capa? Bueno bueno, mientras tanto me voy a robar unas cuantas. ¿Qué? ¿Eh? ¿El ¿Es que está robando? ¿Qué dijiste que está robando? Me está diciendo que se está robando mis alitas. Eh, no, no, no, fue el, fue, el, fue el perro. De hecho, mi hermana, mi hermano y yo, muchas comidas que a él le gust, que a mí me gustan, a, a mí a él no le gustan, pero también al revés. ¿Tacuilla? Por ejemplo, a, él, a mí me gusta así la comida muy muy pues para fiesta, pues. Por ejemplo las, las alitas y eso. Ah, ajá. Así si le gusta el pichón. ¿A quién no le gusta. Me gusta la Wey, Es que es ilegal. Eh, o sea, es, li es, lo más, es lo más ilegal que puedes hacer en México. Un peso. Eh, ponerlo... no. A lo mejor la Wey, tema. Wey. Eduardo. Okay. ¿Qué pasaría si, si el, un peso valiera cinco dólares? Eduardo y yo. Bueno, hay gente que puede ser millonaria Adub, uh, adub, adub, adub, adub, adub, adub, ¿Cuál ramo? ¿Cuál adub, Descargo Apex nada más para grabar un video. Que pro. 5 likes, iniciamos la difante temporada 3. 8 likes 3. 8 likes y fin... ¡No! A ver, quiero ver qué pasó ahí, que chiste eso de... ¡No! Inserta explosión. Feliz depósito! 88 mil millones de coins. Please deposit 900 coins. ¡Chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, Pinipom, Ay. cuatro likes y última te costó llegaste de puro pelito entonces bueno tenemos la bandera de México porque nos gusta burlarnos de México porque somos colombianos. wey decimos wey cada 3 segundos claro que sí somos somos colombianos está que Ramón dijera wey cada 0.5 segundos wey wey wey wey wey wey wey wey wey wey wey wey wey y se puede ver en el video de donde tú y el Ramón me tienes que matar wey yo soy de tanto wey que digo, wey wey, wey, güey, güey. wey recopilación, haz un video de todos los videos que tienes y recopilación de todos los güeyes que he dicho. Wey, wey, ¿Cuántos títulos crees que voy a poner? ¿80 o wey? <risa> como 20. Como 20. Se lo guardo después de 15, de 15 días de investigación. <risa> Ey, hija hacer eso. Un video de todos los güeyes que he dicho. No sé, wey, ¿cuántos? <risa> wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey, wait, wait. No pues realmente Bueno pues en primera te voy a enseñar a cómo cortar imagen para que no tengas ese fondo blanco cuando pones. la por favor enseña mi cabrón? Lo primero te descargas de Photoshop a la vez. Verga eso no se a comprar. No, no se compra. Bueno pues para pausar el video ya tengo dos de pila.